En directo desde Murcia, ducentésimo trigésimo día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. En este momento, pasada las 10 de la noche, como siempre estas protestas comienzan a las 8, la gente se va incorporando y a esta hora ya la gente comienza, ha comenzado ya. ...a marchar... ...todavía quedan... ...grupos de personas... numerosas personas aquí en las vías... ...porque no quieren muro... ...no quieren... ...su ciudad partida en dos... ...no quieren una pasarela... ...construida sobre una acequia... ...que sea... ...el único lugar... ...de paso... ...en varios kilómetros... ...al otro lado de la ciudad... ...al otro lado donde vivan su familia... ...donde se encuentre el instituto... ...el colegio... ...la guardería... Los comercios, el trabajo, la ciudad, las amistades, no quieren vivir al otro lado del muro, no quieren. Así que todavía a estas horas se encuentran numerosas personas en las vías. Vamos a ver, a ver, Antonio, comenta, a ver... Porque esto estamos aquí en el día 230 de protestas contra el muro, pero también al mismo tiempo está habiendo una marcha contra el paro y la precariedad, que salió desde Lorca. Desde Lorca eh, vinieron hasta Totana. Eh, al siguiente día, desde Totana, que esa la hice yo, vinimos hasta Librilla. Hoy han hecho desde Librilla a Alcantarilla. ...y mañana, que se supone que va a ser la, la gran manifestación... La, ...el final de, la, de esta marcha, tercera marcha por la dignidad... ...saldremos desde Alcantarilla a las 6 de la tarde... ...desde Las Tejeras, los romanos... ...y llegaremos aquí aproximadamente a las 9 de la noche... Eh, ...para la gente que quiera ir en tren... ...que es una de las mejores eh, opciones... ...se sale desde de, de, de la estación del Carmen... ...a las 5.45, eh, 6 menos cuarto... ...hay que estar allí un poquito antes para sacar los billetes... ...y se para en la primera, eh, en la primera, en la primera parada en la alcantarilla... ...se llama Los Romanos o Las Tejeras... ...nos, baja, se baja, nos bajamos ahí... ...y desde ahí justo sale la, la, la, la marcha... ...hacia Murcia por la carretera de la alcantarilla... A, eh, ...el Rollo, el Carmen... ...y a desembocar en las vías... Para la gente que no pudiese irse en el tren, pues tiene el 44 creo que creo que es y eh, llegaría hasta el final de la carretera Alcantarilla y de ahí de, de ahí vendríamos en manifestación. Hay otra gente que porque puede menos ir a la Media Legua o otro a Barrio Mar, incluso gente que pues no puede hablar, andar más pues se vendrá. Hay gente que va a ir al rollo, etcétera, etcétera. Cada cual según lo que pueda y lo que quiera. ...pero se supone que vamos a ver, a ver mucha gente... ...que mañana vamos a llegar aquí a las vías... ...a las 9 de la noche... ...y al día siguiente, el día 1 ...saldremos desde aquí a, a la Plaza de la Fuensanta... al Corte Inglés, a las 10 de la mañana... ...esperamos que venga cuanta más gente pueda. Muy bien, pues entonces, en resumen... ...mañana, la marcha comienza a qué hora? La marcha comienza a las 6 de la tarde... ...en Los Romanos, en Alcantarilla... Y finaliza a las nueve de la noche más o menos en las vías. Pues ahí esperamos a la gente en la Cantarilla, en las Tejeras, en la parada de los, de los en la parada de tren que se puede ir en tren, eh, parada de los Romanos. La parada de los Romanos que sale de aquí a las seis menos cuarto más o menos y llega allí a las seis menos cinco a las 6 Muy bien Antonio, pues dicho queda. Venga, gracias, hasta mañana, sin tema. Pues ...ya veis que en Murcia las protestas se combinan... ...con otras luchas sociales, porque todo está relacionado... ...y en este caso la lucha contra el paro y la precariedad... ...en esta ocasión con una marcha... ...que se inició hace unos días en Lorca... ...esta mañana hubo una jornada entre Librilla y Alcantarilla... ...allí ya sabéis, está la plataforma, el tren por fuera de Alcantarilla... ...luchando para que esa, esa ciudad... ...pues el, el tren de mercancías... ...no pase por, por por la ciudad, ¿no?... ...ya está partida en, en tres... ¿eh? ...es una población pequeñita... ...y está partida en tres... ...que es una vergüenza, ¿eh? ...es una vergüenza... Y, eh, ...y si ponen finalmente las vías... ...y traen el corredor del Mediterráneo... ...pues van a condenar a esa población... ...definitivamente, y entonces hay que, hay que movilizarse... ...y hay que luchar... ...aquí continuamos con la gente... ...mira, hoy tenemos aquí Irene... ...¿dónde está Jorge? Jorge en la casa... ...triunfa Jorge, ¿eh? Sí, sí, sí triunfa sí ...y además ayer estuvimos viendo por la aplicación... Y dije, mamá, vamos a bajarnos... ...digo, no, no, que ya es tarde... sí ...y Juan Carlos que estuvo también el otro día... Lo... Aquí está ...ahora, pero se ha subido también hace un ratito... Y no, se cansan los críos de estar aquí. Es que es una lucha, que son muchos días, muchas horas. Sí, están ahí plantó mucho tiempo y al final es eh, por crío, se cansa. Pero bueno, aquí todos los días, en las vías. Todos los días. Y luego... no veces lo... por causa mayor que no se pueda, aquí, aquí estaremos. Y luego digo que a esa edad, los 7, 8 años que eh, tienen... Este viernes que viene no al otro, diez años. Diez años, sí. Y Jorge cumplió el, el lunes seis. Seis años. Entonces, ellos dos, sobre todo más Juan Carlos, luego se recordará mucho, ¿no? Ellos recordarán toda esta lucha. Entonces, que puedan disfrutar de estas calles soterradas. Y ellos saber que fueron partícipes con su madre, con su abuela. Ojalá, ojalá. Ojalá lo pueda disfrutar y se acuerde. Seguro, seguro porque... ¿Quién no se acuerda de, de, de, de lo que hacía con nueve años, diez años, no? Y le parecía sí. que era un, ¿no? In, inmenso. Pues imagínate una lucha de tantos días con toda la, la familia. 230 ya, ¿eh? 230 días ya aquí. Ah, impresionante. Sí. Y tú aquí con José, que es tía, ¿no? Sí. No, es eh... no, la madrina, es la madrina de no, todo. De <ríe> relacionados, ¿no? Sí, sí. Familia, todos se quedan familia. Pero si es prima, es tu, es tu tía. Es eh, prima suya, que por sería eso, mío. Tía, ¿Tía segunda? ¿No? ¿O no? no Es un jaleo. Bueno, Mavi. Bueno, nos vamos ya. Venga, sí, que aquí no me he tarde, pero por lo menos para mostrar que la gente viene todos los días, todos los días en las vías, todos los días. Venga. venga Hasta mañana, luego, está familia. Luego. Hasta luego. Pues... Otra de las familias que siempre están ahí en la, en la lucha, todos los días. Aquí también un corrillo, vete a saber lo que están tramando aquí, en este corrillo. Eh, vete a saber, vete a saber. Vamos a ver. ¿Qué? A ver. Gente. ya se me van, ya vienen de la cámara y se me van, ¿no? Luego, luego hay gente, luego hay gente que dice, que dice, si son cuatro personas, digo, claro, si se me ponen todos detrás de la cámara, se me ponen todos detrás, claro, tienen que ser menos, hay que ver. Juaní, 230 días. Sí, señor. ¿Cuántos queda? Mientras nos lo quiten, en cuanto que lo soterren, nos vamos a nuestras casas. ...en cuanto a los soterren, Cecilio... O sea, aquí estamos por eso... ...pero si decían los periódicos... ...que habían comenzado a soterrar... ...en noviembre y luego en febrero... ...dijeron que habían comenzado... ...a soterrar otra vez... ...se ve que se puede comenzar dos veces... ...se ve, sí... ...no, aquí se soterra... ...se empieza a soterrar... Se... ...y a, además otra cosa... ...es que los periódicos... ...no, no con... La, ...las noticias no, la, no las confirman... ...dicen lo primero que les dicen a ellos... Y normalmente no es cierto, porque aquí estamos. Bueno, pero para eso está la gente que informa a la gente. Y aquí se puede comprobar que estáis 230 días... Efectivamente. Seguidos. Seguidos. Un día detrás de otro. Y... La dignidad no, no, no la van a quitar. En, cu en cuanto que lo bajen, en cuanto que lo tiren, y soterren nosotros a nuestra casa. Por aquí detrás mío tienes tu club de fans, ¿eh? Te están diciendo aquí... Eh, eh, qué guapa está Juani Están diciendo aquí eh. pero, pero no lo digáis detrás de la cámara Decidlo ahí delante, que lo sepa la gente Claro, se oye, se oye, se oye. claro. Juani está muy bien en las cámaras, sale muy Juani guapa Juani es guapa, por fuera y por dentro <risa> <risa> Es así que sí, que sí, Juani, alcaldesa ah, <risa> Alcaldesa es poco Fíjate, eh, alcaldesa es poco me quieren mucho, son vecinos, es que son amigas, me quieren, me quieren. Yo también las quiero a ellas, ¿eh? Y un saludo para Magdalena y Aurora, y Aurora. Sí que hoy no han venido ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Pero bueno, estarán por aquí por ¿Y Loli, Efectivamente. Y Loli, a Loli, ponte buena, a Loli también. Y vosotras veníais juntas desde un principio o alguna se ha apuntado o, o os habéis conocido aquí. No, no, no, no, no no veníamos juntas, no. Nos, hemos ido, nos, nos conocíamos de antes, pero no hemos empezado a venir juntas. Luego ya nos hemos visto aquí ya, ya, ahora ya sí venimos juntas todas las noches. Parecéis un, una familia de, de toda la vida, de, de, de compañeras de colegio. Bueno, nos conocemos de hace tiempo, pero lo que estamos haciendo aquí en las noches que llevamos, esto ya mmm, es como si, no, como si hubiéramos nacido en la misma familia. Es que esto une mucho, Cecilio. Que le quieran quitar la dignidad a un pueblo, une mucho. Que le quieran quitar la dignidad a un pueblo, une, une, une. Es cuando pregunten, ¿qué habéis logrado? Pues se ha logrado amistad. Una amistad inmensa, muy grande, muy grande, muy grande. Y eso no tiene precio. Y eso no tiene precio. Sí, señor. Sí. Muchas personas se preguntan, ¿no?, de, bueno, si la gente está ahí 230 días, ...están poniendo la pasarela... ...están poniendo muros... ...aunque de no haber estado aquí... ...el muro ya estaría puesto... ...pero bueno... ...hay gente... ...que... ...no... ...ha venido a las vías... ...no ha vivido esta solidaridad... ...esta magia... ...que se vive aquí... ...y... ...se pierde... ...que aquí... ...ha habido... ...personas que... ...bueno... ...pasan más tiempo con, su, con sus... familiares... ...pasan más tiempo con sus vecinos... ...han, han creado amistades ya... ...impresionantes... ...y yo aquí... Lo puedo percibir, pero vosotras sois testimonio directo. Se pierden lo que nosotros hemos creado aquí en, en las vías, pero luego se pierden también el no estar aquí apoyándonos. Que, que cuando pasan por aquí ven lo que hay ahí, lo que nos quieren y lo, cuando lo cierren se no, es que no, no entiendo la forma de pensar de esas personas. Aparte de lo que nosotros hemos creado aquí, la amistad que tenemos y la camaradería que tenemos entre nosotros. Pero el no haber estado aquí, habrá mucha gente que se arrepentirá. Se arrepentirá de... Sí, porque esto es, esto es histórico, ¿eh? Esto es histórico. Esto es histórico. Estarán los que lucharon y los que no lucharon. Efectivamente. Efectivamente. Pero lo que nosotras llevamos, esa, esa dignidad que llevamos y esa, y esa frente tan alta de venir aquí cada noche, no lo pueden decir mucho, y sobre todo los gobernantes. Bueno, y aquí, vamos a ver, ¿qué le diríais a la gente por ponerlo ahí al lado de Juaní? Que las luces allí vamos a aprovechar el alumbrado público, por lo menos, que el ayuntamiento ayude en algo a las retransmisiones. ¿Qué le diría a la gente que todavía no ha venido a las vías? Que aún están, que... A, tiempo, aún están a tiempo de venir, que nunca es tarde, que aquí estamos esperando las brazos abiertos, que no saben lo que se están perdiendo. ¿Le darás pipa? Por supuesto, lo que haga falta. ¿Miedo a la multa? ¿Yo? Yo no. No tengo miedo a las multas, yo no tengo miedo a nada. Ningún miedo. Y si alguien tiene miedo a que pueda ser multado o multada, ¿qué le dirías tú de ese miedo? Pues que no tengan miedo. Que las multas nos las van a quitar. Vamos a conseguir que nos las quiten. Porque no tienen derecho a ponérnoslas. Luchar. Es como esquiar, nunca es gratis. Por supuesto, pero merece más la pena. Claro que merece la pena. Luchar hasta la muerte. Ahí está, eh. Que quede. Que quede bien claro. Porque es que. Luchar con un par de de esos. O varios. Sí. Está yo más fino. Cada cual lo que lo que, lo que tenga, tiene ovario, varios tiene ojo, o pues, ojo. Claro que sí. Venga María, te toca. <risa> bueno, aquí Dice que no está inspirado Bueno. Sí, no, pero pasa para acá. Pasa para este lado. Pasa para este lado, venga. Bueno, ahora te cuento cuando apagues, te cuento Cuando apagues te cuento una cosa, me están diciendo. Bueno, bueno. Vamos a ver si aquí, si tenéis preguntas para ella, de, decínoslo. Ya. favorece la cámara... No, no, sí, si, además, y de vez en cuando, mira, corazones. ¿Ha visto? Le, le están viendo un porrón de, de corazones. ¿Has visto? Claro que sí. Toma. Pues, a ver, aquí estamos con toda esta gente que, que se han estado conociendo en las vías y que esto ya no lo cambia nadie. Nos están poniendo muros, pero lo que estamos creando son lazos. Nos están poniendo un muro, pero estamos creando lazos. Los muros abajo y los lazos... Bien fuerte, el lazo bien fuerte. Pues vamos a ver si el año que viene logramos que no se celebre el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín con un muro en Murcia. Es que tú, imagínate la figura, ¿eh? tú estás sentado en el comedor viendo la televisión, hoy especial, 30 años de la caída del muro de Berlín y esperando a madrugar para el día siguiente atravesar tú el muro. ¿Eh? Es una vergüenza, ¿Eh? una, vergüenza. ¿Eh? una vergüenza. Y que los especiales digan, a ver, parte del, del mundo donde aún queda muros. muro. Y vayan diciendo, bueno, y el último en Murcia, que lo inauguraron recientemente. Es una vergüenza de políticos. Pues vamos a ir aquí todos los días, todos los días. Allí el grupo de Cina, María, toda esta gente que están ahí, tienen cada noche un jolgorio sí. también, que para qué, ¿eh? Se nos ponen ahí a la sombra. Vamos, vamos. Venga, a, a, a, vamos a acompañarnos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, que nos cuenten aquí. A ver. Mira, mira. Mira cómo me tiene, mira cómo me tiene en el suelo de pipa. ¿Eh? Mira, mira. Dice Nieves que todo es de Francisca. ¿Eh? No, no. Francisca sé yo que. Aquí Nieves tiene una velocidad para comer pipas. Fijaos aquí, la gente, ¿eh? Claro, que no toda la gente está ahí en medio de la calle, ¿eh? Que aquí también se nos. Aquí cualquier pollete es eh, suficiente para estar luchando. ¿eh? Mira, nieve, echándole. Oye, pero. Estas pipas tienen medio metro, ¿eh? Esto avise no ya. Avise no ya, ¿eh? Estas pipas, cuidado. Esas pipas son por lo menos de mil euros de multa, ¿eh? Esas son más grandes. Esas son más grandes de lo habitual, ¿eh? ...mira, mira, mira... ¿Qué, qué, eh? ...esas son las ¿Qué? que le explotan a los guardias cuando están en la orilla de la vía... Ya, ...claro, claro, luego... ...ah, claro, pues comerla desafiadamente... ¿eh? ...sí, sí, sí, dicen que explotan, que explotan... ...y mira, mira, si es que... ¿eh? ...hay que venir a las vías, fijaos... ...banqueta en mano... ¿eh? María... ...aquí también tenemos a Isa... ...a Consuelo... ...buenas noches, buenas noches... Bueno. Bueno, pues agarra esto. Bueno. Si queréis que le hagamos preguntas concretas a las vecinas que tenemos aquí, ahora es el momento. Estoy prestando atención a todos los comentarios. A ver, a ver, Isa. A ver, ¿qué me dice? Que le diga a Bernabé que traiga a los perros que le vamos a cortar el rabo. Pues ala, dicho queda. No dice no sé si que hay que cortar el, el, el rabo a todos los perros, que venga para acá, eh, por no me... pa acá que le vamos a cortar el rabo al perro. contextualiza, ¿eso por qué? Porque yo no me... Porque ha dicho en una asamblea que hay que cortarle los rabo a los perros, porque venga para acá que le vamos a cortar el rabo al perro. ¿y eso por qué...? Pues no, porque aquí le vamos a decir cómo se le corta el rabo a los perros. Claro, aquí estamos... El... El caso es que yo he escuchado una noticia de esas... ...pero de hace tiempo, pero no de ahora. Pues vamos a cómo se corta el rabo a los perros. Pues Bernabé, aquí tienes una clase particular de Isa. ¿Eh? Sí, dale mi nombre también. Claro que sí, Isa, las maestras, tú eres maestra. Pues sí. Pero vamos a ver, tú te crees... Tú te crees... Vamos a ver, espérate, esperate, vamos a ver, espérate. ¿Tú te crees que a ti no te conoce Bernabé? ¿Tú te crees que a ti precisamente... Bernabé No te tiene conocida ya Aún no hemos tomado ningún café juntos Pero te tiene ya fichadísima Bueno, cuando nos veamos lo saludaré atentamente Mira que como Mira que si ¿Hacéis miga y, y todo? ¿yo hago miguel No, yo no puedo hacer migas No tengo fuerza para hacer migue. Ahí, Dice, yo os ayudo Os llevo el mío Dice Nuria por aquí Juanjo, bueno Juanjo ...aquí tenemos a Isa... ...a Consuelo... ...a la gente que está aquí... ¿eh? ...en esta... ...cada noche se junta... ...en este lateral... ...son de las la últimas personas que se van, ¿eh? ...de las últimas personas... ...porque ya a esta hora... ...ya la mayoría de la, de, de la gente... ...ya ha marchado... ...yo hoy también comencé tarde... ...a retransmitir... ...estaba antes por las vías, eh... ...hoy sí que he llegado antes... ...pero comenzaba a retransmitir más tarde... ...pero aún así... ...aquí tenemos a la gente que... ...230 días... Seguido de protesta, da igual que truene, que llueva, que haga frío, que haga calor. Y ahora, con la, el buen tiempo que está haciendo, pues, con el buen tiempo, pues aún, aún más. A ver, antes de que se nos vayan... ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Ven aquí, mírame! ¡Carmen! A tu gente que, que, que, que te espera en el perisco, que tú... Tú en Esperisco eres muy admirada, Carmen. Ya, ya, Y tú ya. lo sabes. Ya lo sé. Pero es que esta noche no tengo muchas ganas de salir telescopio este. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Carmen. Muchos saludos a mis amigas. Que me ven siempre. ¿Qué? Tener un poco de cultura que estoy hablando por el Mi este? Hija mía, por Dios. Que me van a... Carmen. Ahí estamos. De Carmen guapa, te está diciendo Juanjo Mira, mira, pero guapa con, con, con Mírala, con, con, con, con, con cuántas Carmen, guapa Eso es, así, pero guapa, guapa. te lo están diciendo ¿eh? Sí, muchas gracias Carmen aquí es Nuestra faraona Nuestra faraona de las vías Sí, desde luego, eso sí que es verdad Porque anda que ya Ya llevo, ya llevo a las costillas Siete meses y digo, llevo ya Siete meses y pico aquí. Me gustaría ya ver quién es Juanjo este para saludarlo, hombre. Es ¿Por nada no que por lo que me ha dicho. Es Juanjo, lo tiene en Barcelona, lo tiene en Barcelona. Ah, muy bien, muy bien. Encantada, encantada que me veas, cariño. Voy mandar una abrazada. Abrasada. abrazada. ¿Y eso qué es abrazada? Eso es un abrazo. Un abrazo. ¿Abrazo? Una abrazada. Oye, Carmen. A toda la gente que, que, que está viendo esto, oye, siete meses y más de siete meses y medio aquí. ¿Por qué? ¿Por qué, Carmen? Pues luchando por la causa, hijo. ¿Por qué ¿Pero por a... qué? Porque nos quieren poner lo que no deben de poner. ¿Y eso qué? No, ahora mismo no se si no, no quieren. Yo lo sé, pero la gente no lo sabe. Es que me pongo nerviosa y ya es que no me sale, sencillo. que en Carmen Mirá, tú ¡Claro! Está... ¡Que no queremos muro! ¿Me ha puesto? Sí. ¡Anda, qué bien! Y te manda otro abrazo. muchas gracias. Eh, un altra abraza. Muchas gracias. Pues, ¿No queréis muro? No, claro que no, por supuesto que no. ¿Qué te pensabas? Eh? que te iba a ver en el 2018, siete meses y medio en la calle, porque te iban a poner un muro en tu barrio. tú te pensaba eso hace dos o tres años, ¿No? Y si lo están poniendo, si todos son embustes, lo están poniendo. Si lo tenemos ya que llega casi aquí al paso, ni ve. Jolines. Claro que nos dejan aquí encerrar en el barrio. Vamos a ver, te explicas perfectamente, Carmen Lo que pasa es que eres muy exigente Pero te explicas perfectamente Que te, te estará encerrando en el barrio, ¿no? Si lo has dicho bien, claro a todos, a todos nos están encerrando en el barrio Claro que sí ¿Tienes familia al, al otro lado del mundo? Claro, tengo mis hermanos y mis sobrinas Y mi hijo, y mi hijo, y mi hijo también Y mi hijo también vive aquí al lado Luego era más por dónde pasamos. Te partiría la familia en dos. No es lo mismo asomarse a la calle y. Yo también lo tengo en aquel lado. ¿Es ¿eh? por dónde vamos a pasar? Con la pierna esta que le tengo mala, a ver, a ver dónde nos van a subir. Porque por ahí van a subir ellos. Yo no voy a subir. ¿Sabes por qué? Porque no voy a poder. Luego ver un muro de 5 metros de altura tiene que impresionar, ¿eh? Sentirse ahí. Porque es que además no te deja ver nada, no te dejará ver la calle, no te deja ver nada. Pero si de angustia ya no hay que mirar para arriba. Claro, desde luego. Más de uno, más de uno se suicidará. Ya verás ¿Qué? Uy, madre mía, nada no que quieren la faraona, que quieren que estén todos los sitios. ¿Te das cuenta, Cecilio? El ascensor están haciéndolo. El ascensor están haciéndolo. Mira, este muchacho que me perdone porque todos esto estos hecho... son... Broma, no o sé sea, que me estés viendo, el es que hablo de más y que dirá. Bueno, aquí tú tienes muchos fan también, porque hablas muy claro, te expresas muy bien. ¿Eh? ¿Cómo que no? Y cuando suena la música te pones a bailar esta vez, desde el de, de primer día. Eso sí. Pregúntale algo a mi cuñado, mira, este es mi cuñado. Pregúntale algo. Francisca, te tiene a ti. Francisca. Que diga mucho gusto que te eche la foto y ya está. Que, te, que te, No, para que te diga el mira, chico este que. Pero, pero, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Francisca. Espera, espera. No, no, no, no, mira. Mira, Carmen. No, no, mira, Francisca. No, no, no, si me, la, eh, me muevo yo. Mira, ahí, ahí te hemos pillado, eh. Mira, mira. Me agacho yo. Pero la entrevista, la entrevista te la va a hacer Carmen. Entrevítala a ella. Sí, Tienes que ponerle el micrófono. Mí, ¿tú? ¿Tú Carmen, aquí, quien quiere agua, quien quiere peces, se moja el culo. Yo qué sé cómo es eso. Eh, ¿agarra, el Toma. Pre -pre -pre ¿Toma? Agarra el micrófono. Pregúntale. Agarra ¿Usted está contenta con estar aquí sentada? ¿Ahora mismo? Pues estoy a punto, porque estoy sentada, pero por el muro no. Por el muro no, no el muro no. Usted, usted ha pensado... Vamos, vamos. Madre mía, madre <risa> mía, no se sé mueve, no se mueve. Que la entreviste, si se lo estoy diciendo y no me contesta, jolines, El chico este se estará riendo de nosotros, porque nosotros estamos aquí también, en Risa... En Risa Pero no, que eso está saliendo en todo el mundo, ¿eh? ¿En todo el mundo? Pero no lo metáis, pero eso y... Cuando uno está hablando, hay que interrumpir. Pero... No se interrumpir. Eh, Francisca. Perdón, perdón. Vamos eh, Francisca. La va a ver, Francisca. La cámara la frase No hacerle reír, porque si le haces reír, entonces no, no la entrevista ¿Qué? no sale. Que, perdonad, ¿eh? Perdonad, porque es que es muy corta, hijo. Así da gusto, hablando clarito y la periodista de no, no, Sí que es verdad. Perdonad. muchas veces a todos los que me estén eso, viendo. ¿Cómo, le el muro? ¿Cómo te ha afectado el muro, Francisco? Anda. <ríe> por mucho, mucho afectado, ¿no? claro. ¿Te has pensado que si tienes que pasar para que de Mercadona no vas a poder pasar? No, no puedo, ni tú no, ni no, el carrito. No, no, no. Si no puedo ni subir la escalera, ¿cómo voy a pasar? Ni puedo ir al médico ni puedo pasar para allá porque yo no puedo subir la escalera, lo primero. Y lo segundo, si pones ascensor, yo tampoco me puedo meter en el ascensor. Está oyéndolo, esta es mi cuñada, y dice que, claro, y es verdad, yo también lo digo, el médico lo tenemos a aquel lado todo, no vamos a poder pasar. Nosotras por lo menos no vamos a poder pasar. Yo no voy a subir. Yo, y, y lo mismo que nosotros lo decimos lo dice muchísima gente aquí del barrio. Yo no voy a subir, por supuesto que no. Si yo no puedo, ¿cómo voy a subir? Me, tengo que, me tendré que quedar aquí encerrado, ahora la, a, a la vejez. Bueno, pues nada, ya... El muro, está, el, el muro lo tenemos ya en la puerta, claro, claro que sí. Bueno, cariñitos, ¿tiene familia? ¿tiene familia ¿En, ¿en Barcelona? No, ella, ella no. No, no, no. No, ella no. El muro no, pero tampoco pueden pasar para acá. ¿tú ¿tú ¿Sí <ríe> ¿tú ¿tú qué? Yo aquí no. ¿tú? Sí, está mi hermana. Hijo, nieto? No, mi hermana está en el ranero. Eso sí, verdad. Y mis sobrinos han venido ya tres a. A vivir ahí al infante Venga, y lo mejor, porque si no, no aquí no vamos a quedar bien, hija. Yo lo siento mucho porque tengo que pasar al médico, tengo que ir a todos los sitios a que me vean y entonces no voy a poder pasar. Ya está, no me explico bien, Cecilio. toma ya. ¿Cómo no te explica bien? te está explicando Exactamente, exactamente, sí. Es que me están haciendo mucho reíjo y me y corto. No le pusieron el muro a Bernabé su puerta. Claro. Mucho la claro que sí, claro. Va... Sí, ya lo creo que sí. Juanjo. Hago yo también, os hago yo también una pregunta. Eh, ahora mismo las ambulancias, cuando pasan para acá, tienen que parar muchas veces en el, en el paso a nivel. Pero cuando haya muro, ¿qué? Cuando haya muro. Con Daya Muro, pues ya no sé lo que va a pasar, hijo. Con, con Daya Muro... Tardará mucho más porque tendrá que dar la vuelta... Tendrá que dar la ronda, ronda por la ronda subo. Claro. Y si se está el enfermo muriendo, pues, a lo mejor cuando llegue la ambulancia, se ha muerto. Eso es la verdad, ¿eh? Eso es la pura verdad. Como tengo que dar la vuelta por allí, cuando llegue a, a ver dónde está el enfermo, se ha muerto. ¿Y los coches de las funerarias? ¿Para dónde van a pasar? Los coches de las funerarias para que se muera alguno, hijo. <risa> La funeraria, pues nos apartaremos, un para que pasen ellos, hija, ¿qué vamos a hacer? Da que... Incluso, in, incluso lo que, claro que sí, claro que sí, eh, pero incluso, mira, lo que puede pasar muchas veces, o sea, muchas veces, que no caemos, ¿de qué? Venga, venga, Carmen se nos viene a la, Carmen, Carmen se nos viene a la, a la parte de atrás, venga. Oye, pues Carmen, haz una cosa, espérate, si te vienes por aquí, espérate, Carmen, Mira, como pongan como ponga ambulancia voladora. Su, mira, sujeta esto ahí y yo me pongo, venga, enfócame. a la reina Sofía? Ay, venga, ayuda aquí también a, a Carmen. Parece a la reina Sofía, te está, te está diciendo Carmen. ¿Has visto? Así ahora Carmen puede leer los comentarios. Enfoca a Francisca, me, me enfoca a mí y así yo mientras tanto hablo también con ella. ...oye, pues que diga lo que sea, hay libertad de expresión... ...aquí cada uno que diga lo que le dé la gana... ...mientras no nos pongan muros, Carmen... ...aquí dicen que no nos digan tonto, dicen... ...que diga lo que quiera la gente, ¿no? ¿Eh? Lo que es importante es que, es que no pongan muros... ...y oye, yo, Francisca, ya desde el primer día... ...te veía ahí en la esquina, ahí en el Consejo de Ministros... ...allí con Nieves, con Francisco... Todos los días. Y ha pasado el frío y todos los días sí, sí, feo. Sí, Lluvia. Más cuatro o cinco años antes, que veníamos todos los martes. Todos los martes desde el 2012. Todos los martes ahí a la vía, también. Y hacer manifestaciones, pues también. Pero esto no tiene solución. El que tiene el poder es el que tira para adelante. ...nosotros como no tenemos espada ninguno... ...pues aquí estamos... ...en las de frío... ...y pasando puesto todo lo que ellos quieren... ...bueno pero... ...los derechos humanos se han logrado... ...a base de luchar... ...no a base de esperar de que los poderosos cedan... ...y cambien... ...es la gente la que lo ha logrado... ...y luego el político de turno... ...es que se lo ha apropiado... ...pero aquí esta lucha... ...de esta lucha... ...aparte de que ya mucha gente... Le han surgido amistades, le han surgido amores, ha surgido aquí de todo. En esta magia de las vías, pero de esta lucha lo que tiene que surgir es que una ciudad sin muros, una ciudad libre, que vuestros nietos, vuestros nietos puedan caminar con tranquilidad, sin ni siquiera saber que sus familiares estuvieron aquí tantísimos días luchando, y luego el mensaje a los políticos que vengan, de que si engaña, la gente sale a la calle. Pues hombre, por supuesto. Por supuesto, pero yo que vivo aquí ya 52 años y esto siempre ha sido una balsa aceite de todos los vecinos para allá, para acá, nunca ha molestado nada. Y ahora en cuatro días... Bueno, espero que se oiga ahora algo mejor. Tenemos y numerosas personas aquí también, Mari, María, Fina, Consuelo... Las conoces a todas ya. ¿A todas? Bueno, hay algunas que al final les, les, les cambio el nombre. A la Maricarmen, no sé qué me pasa, a la Maricarmen y a la Loli... A nosotros como fue a los primeros que, que venía ¿te acuerdas? Claro, es que estabais montados ahí en con el Consejo Ministro claro. Yo quería saber algo, yo sabía que tenía que preguntaros ahí a vosotras y que ya me dabais el boletín del día. Me decían, pues se han ido de marcha por ahí por las calles. ¿O vienen ahora? Sí, sí, sí, ¿eh? sí claro y, y al principio aún hacía buena temperatura Porque esto comenzó en verano Luego continuó en otoño en, de... en verano, en septiembre era verano Empezó pues, el, el día de la romería Sí, el día 5 fue la acampada El día 12 de septiembre comenzó la Fue el día de la romería Y a partir de ahí, todos los días seguidos Era verano, siguió en, en otoño ...continuó en invierno... ...ese invierno tan feo que hay, que, que hay en Murcia... Se nos, ...se nos corta el sonido dice... Y, eh, ...y ahora... ...enseguida se nos está acercando el verano... ...bueno, la policía ya ha abierto al tráfico rodado... ...la gente ya, bueno... ...quedan aquí un grupo de personas... ...pero nos vamos a ir... ...nos vamos a ir despidiendo Francisca... ...y mañana 231 y lo que quede... ...aquí vamos a estar... ...claro, aquí vamos a estar, ...mañana aquí Carmen informando... ...diciendo que hay marcha... ...que de la marcha que vienen desde, desde Lorca... ...mañana en Alcantarilla salen a las seis y media o así... ...y a las nueve llega la marcha aquí... ¿eh? ...la marcha contra el paro y la precariedad... ...porque Murcia está luchando por todo... ...es, es impresionante, ¿eh? un ejemplo para todo. Bueno, pues yo ahora me despido... ...dejamos aquí que Francisca vaya... Con, ...con calma... ...mira... ...mira aquí está la gente... ...mira aquí está Carmen... Está aquí, leyendo los comentarios... ...con mucha atención... ...viendo los, los corazones... ¿eh? y están prestandole mucha atención... ...porque, claro... ...la gente quiere saber... ...pero luego también la gente muestra el apoyo... ...y va dejando los comentarios... ...y para eso está Carmen... ...para mirar... ...los comentarios vuestros, eh... ...vuestros comentarios... ...bueno... ...Carmen... ...mira... ...le has cogido gusto... ...tú también a, a estar ahí con la cámara, eh... ...Carmen... ha gustado... ...te ha gustado, ¿no?... ...sale gente... ...muy graciosa y muy simpática hablando... ...sale ¿Eh? gente muy graciosa y muy simpática hablando... mañana nos vamos a Alcantarilla... ...a apoyar... ...a buscar a la gente que viene a apoyarnos... ...para solidarizarnos con ellos... ...muy bien... ...muy bien, Carmen... ...pues venga, vamos a ver... ...pásame... Pásame esto, pásame esto y vamos a desconectar enseguida. Eh, aquí tenemos... Por aquí se ha escuchado un Visca Cataluña Libre. Vizca Cataluña. Ese era Recuerdos para todos, guapo. Eh, ahí está. Recuerdos para todos. Muy bien. Pues aquí se escucha en se escucha Visca Cataluña yura. Esto Y esto es Murcia, ¿eh? Esto es Murcia, pero aquí la solidaridad tiene... Eh, es legendaria, Carmen muy bien, muy bien. Buenas noches a todos Dale. Lo he puesto antes, pero se me cortó Hola, José. Oye, aquí Carmen, te ha gustado la cámara eh? Está aquí detrás no, Me ha gustado leyendo los comentarios. Me gusta más, oyendo los comentarios De la gente, lo amable que es Y lo sincera que es con nosotros Por supuesto que es así bueno, vamos a hacer una cosa Nos vamos a despedir contigo Agárrame el micro una abrazada a Tutón, nos vemos mañana Mándale tú también un abrazo a la gente Murcia no se parte, comparte vale. Un abrazo muy fuerte A todos mis amigos que me ven Un abrazo muy fuertísimo Perdonadme Que tendré más de una farsa, perdonadme Y ya me explicaré mejor Vale Muy bien Hasta mañana Si Dios quiere Adiós guapos a todos y guapas